la Dirección General de Aduana informó que durante los meses de enero y febrero, marzo y abril de este año precisamente se recaudaron unos 71.111.65 71, millones, lo que representa un incremento de un 32.72% con relación al igual periodo de años anteriores. Precisamente durante el periodo de enero-abril del 2021 la institución recaudó unos 53 .97 millones, mientras que para el 2019 los ingresos ascendieron a 43.511.21 millones, lo que significa que en este año 2022 la institución ha crecido en un 63.43% en comparación con el 2019. Señores, creo que debe ser... Admitido y reconocido la gestión que está llevando a cabo Eduardo San Lobatón en esta Dirección General de Aduanas. Hay que reconocer la dedicación, la entrega que ha puesto este joven profesional para llevar a cabo un aumento de las recaudaciones en momentos donde sabemos nosotros que el gobierno necesita una buena recaudación. El gobierno necesita recursos para poder llevar a cabo los planes y programas que tienen ellos definidos. Y qué bueno que Eduardo Sanlo Batón lleva a cabo esta tarea desde la Dirección General de Aduana y ha puesto tanto empeño. Ustedes saben que en poder aumentar cada vez más y eficientizar los servicios de aduana. Yo dije, cuando se dio a conocer la información del servicio 24 horas, esto va a ser un punto de partida para un aumento significativo en las recaudaciones en la Dirección General de Aduana y qué bueno que esto se está llevando a cabo de manera muy importante. Claro que sí.